Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Con la mejor jugada del partido, el Trabagón, con el mejor equipo deportivo.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 Hola, qué tal, amigo. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio este espacio lo presentamos de lunes a viernes de 12 del día 3 de la tarde en el AM 910 la Voz del Río Grande Medellín y en 88.1 en el FN -9. Canela Estéreo, 88.1 FM Canela Estéreo. Y también a través de la plataforma de Facebook Live, Rafa Gol al aire, de YouTube, Rafa Gol Linares y en nuestra emisora online, www.rafagol.com. Así que hay cinco plataformas para que usted nos sintonice diariamente de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde y los domingos en vivo en directo. Aquí estamos con todos ustedes. Pues bien, hoy... Eh, para presentar, eh, tenemos unas eh, imágenes por, de, de luego que nos conduelen mucho por lo que pasó en Estados Unidos, en Miami. Porque hoy somos mañana, no sabemos. Por eso aquí siempre despedimos. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Y estoy seguro que mucha gente, después de que esté viendo estas imágenes, de luego va a recapacitar y va a entender que la vida es una vela encendida que no necesita grandes vientos para que sea apagada. Es en un instante nuestra vida puede terminar. Hoy somos, mañana somos. Así que no importa si tienes grandes fortunas, grandes estudios. Al contrario, finalmente cada uno de nosotros seremos llamados un día a la presencia de Dios. La vida es tan frágil que no sabemos qué va a pasar. E inclusive hoy, otro edificio se desplomó y todavía no se conoce la cantidad de muertos que hay En el viejo continente Entonces, por eso Este versículo de, del Salmo 4.8 En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Dios me hace vivir confiado Siempre ponga su vida en las manos de Dios Esta gente de Miami se acostó Y nunca se imaginaron lo que iba a acontecer Y es que no volvieron a vivir Entonces, encomendemos siempre todo cuando llegue la noche, acuéstese primero en paz con Dios, porque no sabe si usted amanece, o, ama, o no vamos a amanecer no sabe lo que va a pasar, bueno y, do, y tenemos luto también por la muerte de John Mario Ramírez es jugador de millonarios el técnico de Patriotas, curioso este muchacho, yo Mario Ramírez el, el gomelo, le decía yo en las transmisiones, el gomelo Ramírez eh, lamentablemente falleció por el COVID y, y era el técnico de Patriotas pero no alcanzó a dirigir lo llamaron pero era el sueño ser director técnico consiguió eh, dirigir al Patriotas pero no arrancó el campeonato así que no pudo no pudo dirigirlo, pase en la tumba de John Mario Ramírez y ahora sí nos vamos con los premios para los que llamen esta noche, tengo premios. A ver, tengo unos premios muy interesantes para las personas que llamen. Vea, empecemos por la Pulsar. Tenemos un kit de Pulsar, que quiero que lo miren ahí. Tenemos un kit de Pulsar que vamos a entregar esta noche entre las personas que nos llamen a nuestra línea 232 46 8000 515015 Y al final vamos a tener otro premio entre los que llamen que tengan la moto, la Pulsar, la Boxer, un premio entregado por el Grupo UMA. Entre los que tengan la moto, llamen y nos digan, vea, tengo una Pulsar, tengo una... Bueno, una... Platino. Un, una Platino. Dominar. Bueno. Discover. Po, la Discover se puede ganar. Tiene que llamar a inscribirse, porque puede ganar. Ahí tenemos un kit de 220 mil pesos para esa persona. Además, tengo el reloj de Imario. A ver, el reloj de la Selección Colombia. Colombia, mi país, Colombia, clasificamos. No sabemos si nos toca con Paraguay el partido del sábado o con quién sería el otro. O con Uruguay. O con Uruguay, no. el que venga. Hay que ganarle porque estos son mata matamata. No hay más sino un partido y chao. Pero tengo este reloj de Mario, una precisión suiza hermoso. Véalo, véalo, véalo, véalo. Puede ser suyo. Tiene que llamar ya al 232-4604 y al 018-051-5015. Se le puede ganar. Y tengo los balones de DirecTV. Vea, este aquí hermoso de DirecTV. Este es un parlante de DirecTV. Un mini balón. Y tenemos un termo espectacular para que lleve usted todo, así que le estoy dando todos esos premios de DirecTV y como si fuera poco también tengo para entregar esta sombrilla a esta sombrilla, si sí, me tiene descrestado me encanta esta sombrilla porque cuando uno sale, se va, sale del carro solamente de llega y tiene que hacer esto llega y eso se abre de una es una super sombrilla entonces la, la voy a estar entregando llame tengo varios premios para entregar esta noche. ¡Llamen! 232 46 8051-5015 que son las líneas que tenemos habilitadas para que usted se comunique con nosotros. Bueno, y ahora sí nos vamos al de debate a la polémica porque comenzamos el debate de la Copa América y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton cuando usted venga a Medellín venga al Hotel Dan Carton, amabilidad, excelencia la vida es un lujo, Hotel Dan Carton es un hotel 5 estrellas Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Bueno, la Comebol Copa América ya está aquí. Vívela toda y no te pierdas los 10 partidos en exclusiva solo por DirecTV Expo. Hoy un, hay un Direct para ti, hay uno. Llama, llama ya al numeral 332, llama ya al número 332. Y ahora sí, nos vamos a la polémica, nos vamos al debate, porque el debate está eh, picante por lo que nos pasó esta semana. Esto no puede pasar inadvertido, esto no puede pasar, desde luego, de agache. Y es el partido que jugamos esta semana frente a la selección brasilera, donde perdimos dos goles por uno, pero empezamos ganando... Y hasta el minuto 77 íbamos ganando el partido 1-0 hasta que Néstor Pitana, el árbitro argentino, le hizo un pase gol a los brasileros para que nos clavaran y nos hicieron el gol. Y luego, claro, luego Colombia se desmoronó con ese gol porque se quedaron esperando que Pitana pitara, porque el balón lo golpea burdamente y él trata como de pitar. Y, y, y se queda dubitativo y, y le hace el pase gol al, al brasileño que continúa con la pelota, tira al centro, por arriba nos hacen en el gol, nuestro arquero se tira tarde, gol, ese ya es otro capítulo, ese es gol de, de David Ospina, de él, que se tira tarde, y bueno, y, y ya todo es por el pánico, le echamos la culpa a la desconcentración, pero lo de Néstor Pitana es una infamia. Es una violación al reglamento. Claro que ahí mismo salió la Conmebol. Apenas acabó el partido, la Conmebol sacó el comunicado diciendo que el gol era legal y puso 58.324 razones para justificar la embarrada. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban, ellos no iban a clavar a su árbitro, ¿sí o no? Ellos no iban a clavar a su soldado que estaba muriendo en la guerra, lo iban a clavar ahí. No, no, no, no, no. Ellos necesitaban salvar. ¿A quién? Al árbitro. Al árbitro, necesitaban salvar al árbitro. Y entonces se inventaron todo. Nosotros hicimos una nota, la vamos a pasar más adelante con nuestro eh, árbitro, nuestro árbitro eh, mundialista, mundial, ¿Mundialista? Eh, mundialista Armando Pérez, gran árbitro, ¿eh? que nos va a comentar qué, qué fue lo que pasó realmente en esa jugada. Pues bien, le doy la palabra a, a, a, al, aquí a, a nuestro eh, panel, y saluda al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente a la verdad. Ah, y tengo la pregunta, perdón, la pregunta la voz para esta noche. La pregunta es, David Ospina ha igualado un récord que tiene el pibe Valderrama con Selección Colombiana de Fútbol. ¿Cuál es ese récord? Longevidad. Ahí les doy el datico. Longevidad. ¿Cuál es ese récord que igualó David Ospina en cantidad de partidos con el pibe en Selección Colombiana de Fútbol? no joda. Eche, no jodas, tirame una pista, oye. Una pistica más clarita para ayudar a la gente, a ver. ¿Una pistica? Sí. Lo igualó en cantidad de partidos jugados. A ese récord, y ese récord. <risa> pues? Pues. Y ese récord, y ese récord. A ver, ese récord, señoras y señores, es el de mayor cantidad en un jugador de fútbol con Colombia. <risa> ya, ya lo vi. El que lo entendió, lo entendió. Don Luciano, bienvenido al debate. Buenas noches para todas y para todos especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar lo que queda en evidencia después de lo que ha hecho el señor árbitro argentino en contra de Colombia es el poco peso que nuestros dirigentes deportivos tienen en el ámbito internacional Chile por ejemplo Betoya Wilma Roldán y vamos a ver si Rolando Apitales algún partido ahorita en la semifinal de los chilenos. Colombia sacó un comunicado tibio, acomodado como todo lo colombiano a los intereses del poderoso, entiéndase, Confederación Suramericana de Fútbol. Y no pasa nada. Por fortuna ese, ese, esos dos, esos tres puntos que se perdieron con Brasil no significaron una eliminación. De la Copa América, porque quién sabe qué estaríamos diciendo hasta ahora. El señor Pita se salió con la suya, porque nadie lo ha cuestionado aparte de los colombianos. La Confederación lo primero que hace es respaldarlo. Y sale la, la dirigencia colombiana en cabeza de un señor de cuyo nombre no quiero acordarme a sacar un comunicadito ahí medio tibio que no estamos de acuerdo. Que mire, ninguna posición radical. Y obviamente el nombre de Colombia, una vez más perjudicado por el arbitraje. Yo traía en esta semana colación, porque no es la primera vez que nos pasa. Por allá en los 60, en un campeonato suramericano juvenil, un tal Comezaña, árbitro, creo que era uruguayo, si mal no estoy, validó un gol en fuera de lugar en contra de Colombia, que es un error menos grave que el que ha cometido este señor Pitana. Porque fuera de lugar... Es una cuestión que arbitralmente, pues, depende mucho del criterio arbitral. Y eso fue una comidilla de muchos siglos y de mucho tiempo. ¿Y qué pasó? A todos se le echó tierrita, todo se olvidó, no pasó nada. Y esa selección Colombia juvenil de la época también fuera, también fuera. ¿Y ahora qué va a pasar? Exactamente lo mismo. Y salen los árbitros, todos en Gavilla, los que no están activos, a hablar mal de Pitana y los activos salen con el cuentecito más cacareado. Yo no puedo hablar, yo no yo no opino del tema. En fin, dentro de 15 días, Pitana será simplemente una historia de los tantos que han perjudicado la bandera de Colombia. Bueno. Lo que sí yo estoy seguro es que Pitana no va a dirigir en estos partidos, por lo menos la ronda que, el, el, el, la, esta, esta ronda que viene de cuartos, para que lo meta más adelante, pero no creo que lo vayan a meter. Ahora, lo que pasa es que hoy los árbitros, los árbitros eh, activos no pueden, no pueden dar opiniones con respecto al arbitraje porque inmediatamente la Comebol los manda a borrar, los manda a borrar, los... entonces eh, están amordazados. ¿Quiénes pueden opinar? Los que no tienen nada que ver con Comebol, pero que fue una infamia, que fue un robo miserable, descarado de Pitana, lo fue, con pase gol de Pitana nos empataron el partido y luego ganaron. Entonces, claro, eso va a quedar ahí y alguna reforma le van a hacer a esto pero lo de Pitana no tiene nombre Don Gustavo Osorio Salazar, bienvenido al debate claro. a la polémica, ¿qué opina al respecto? Hola Don Rafa le doy gracias a Dios por todo mire, es que aquí hay varias cosas varias cosas para analizar, varias connotaciones no solamente es el árbitro Pitana, ¿qué me dice del bar? porque nosotros escuchamos la conversación entre los hombres del bar que parecían pilotos hablando pilotos en el aire y entonces decían eh, devuélvame la jugada, devuélvame la jugada eh, pero el señor Pitana, claro, la pelota le pega. Y es más, si en ese momento el árbitro el, el, el árbitro el árbitro, que pensaba el señor Cuellar, que estaba muy cerca al balón, él pensó que iba a parar la jugada. Por eso ni siquiera reaccionó para tocar ese balón, porque el que más cerca al balón estaba era Cuellar de Colombia. Segundo, es tan, es tan cómplice el VAR y le ayudó tanto a Pitana... Que en esa grave equivocación, que después el VAR, cuando no encuentra excusas, dice Oiga, analicemos a ver si es que hay fuera de lugar, si por allí de pronto mina habilita a algún jugador o deja en fuera de lugar al jugador de Brasil. Ah, descartaron esa posibilidad que no había fuera de lugar. Pero entonces se inventaron que no había ataque prometedor. ¿Cómo, cómo, no, cómo no va a haber ataque prometedor si la jugada termina en gol? Así la jugada, es que ellos se pegaron de que no había ataque prometedor porque la pelota fue a un costado. Y como aquí es de interpretación, entonces, tan raro, aquí ya todo es de interpretación. Entonces, ¿para qué está la, legra, la letra muerta? Si la letra muerta dice, la letra muerta dice que un cuerpo extraño, que en este caso es el árbitro, no puede habilitar una jugada, una jugada. Y darle la posibilidad a un equipo de que saque, saque partido en ese momento de esa acción, como sacó Brasil y nos hizo el gol. Así que a todas luces tenía que parar la jugada y dar balón a tierra y darle el balón en ese instante al jugador de Brasil, porque ellos tenían la posesión de la pelota, pero fue equivocación. hasta Castrilli, que es el plus ultra de los exárbitros porque como dice Rafa, sí, los árbitros activos no podían expresarse, pero los eh, exárbitros todos se pronunciaron, no solamente en, en no solamente en Sudamérica, en Centroamérica, en el mundo se pronunciaron y dijeron que a todas luces era equivocación de pitana. Y voy al caso de Castril, Castril en un comienzo dijo que como no era ataque prometedor, entonces no había eh, se, no se había equivocado el señor Pitana pero que Pitana sí estaba mol, mal ubicado lo criticó por ese lado pero al otro día el señor Castrilli también se volteó como una media y dijo que si se ha, eh, sí se había equivocado así que faltó en ese momento al reglamento porque el reglamento no puede ser de solamente interpretación Esa es la realidad Bueno, y, y, y vemos que el problema del arbitraje y del VAR es un problema mundial yo creo que esto era de Colombia nada más mire nomás en un evento tan importante como la Copa América y el bar con las que sale. Sigo pensando que este bar, hasta que no lo transformen y le hagan eh, un cambio total, este bar nació muerto. Este bar todavía para mí es bar con B de burro, con B de borracho, porque tiene uno que estar muy en marihuanado drogado para tomar una determinación como la que mm. tomaron contra Colombia. Eso lo tiene que acabar. Este bar no es con U, es con B de borrachos. A ver, don cirujano del comentario, buenas noches, bienvenido al debate. Hola, bar. don Rafa, con el compañero compañeros televidentes, un placer saludarlos. Por eso el bar están en este momento en la tecnología del robot. El robot reemplazaría al bar, ya no van a mejor. haber personas. Sí, para mejor. No van a haber humanos, sino solo tecnología con una cantidad de puntos ubicados en las canchas para saber si el balón pasó, la raya el gol no pasó, si hubo, eh, fue el lugar o no fue el lugar. Una cantidad de tecnología que están creando en el mundo en estos momentos en Europa. Y que sería habilitado ese bar con robot para el mundial de Qatar 2022. Empecemos con lo de John Mario Ramírez. Yo Mario Ramírez cuando Gamero llegó a Millonarios. Pidió de asistente técnico a Millonarios a Yomario a, a, a Ramírez, pero una diferencia entre Yomario Ramírez y la Junta Directiva de Millonarios no le permitió llegar al conjunto del Vía Azul. Tipo que ve muy bien el fútbol, un superclass del fútbol cuando fue activo, Millonarios, Medellín, Santa Fe, Deportivo Cali, Tolima, etcétera, etcétera, vieron sus grandes condiciones técnicas. Pase en la tumba y un jugadorazo que se ha ido el, el, el día de ayer en las horas de la mañana. Bueno, lo otro. El Quindío asciende a la primera división del fútbol colombiano, hoy empató de visitante en la ciudad de Huila, así pues Rafa, que entonces a Quindío lo vamos a tener como nuevo equipo en la primera A después Qué bueno, de profesor años. Quintavani. Sí, el profesor Quintavani. Y eh, Dairo Pérez con el Huila va a esperar el resultado próximo de, en el partido de vuelta contra Quindío. Si empata o gana es el otro equipo que asciende al fútbol profesional colombiano, está casi todo dado para que estos dos equipos. Quindío ya hoy. Y el Huila, el próximo amigo, sea el otro equipo que hacienda. La Comeol yo creo que ya castigó, sin querer queriendo, Rafa, después de esa, de, de, de esa nota de, de, de Yesurún. Yesurún, recordemos, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, es el vicepresidente de la Comeol, ¿vale? Y mucho. tiene un puesto en la FIFA del top 10 en el mundo. Yesurun, hay que reconocerlo, con sus embarradas de la boletería y todo lo que se le ha dicho pero el tipo tiene su peso a nivel continental. Y para muchas Y Dio esa, esa carta y, Vitana, Rafa, como usted lo dijo, no fue nombrado para esta fecha ah, de no. la Copa América. Ya no, fue no. borrado. Claro. Ahora, será tenido en cuenta para la próxima fecha no que tener. No, creemos que no. Pero, ojo atención, que si Argentina clasifica como queremos va a clasificar, Argentina no podría tener árbitros en Arte. esas finalísimas y entonces sería borrado ya definitivamente Pitana. O de pronto, la próxima, eh, la próxima semana nombren al Estado como el otro árbitro argentino para, para, esas, para esos partidos. Bueno, eh, fue amenazada la casa de... De Pitana allá en Argentina, su esposa recibió llamadas amenazantes, la, la, la, la, la, la, la policía tuvo no, que llegar allá, etc. Un todo montaje, un show impresionante allá en, no en las nada. afueras de Buenos Aires, show, mucha seguridad y muchas cosas. Todo a lo colombiano. Pero sí, esa, ahora, que, que las amenazas fueron de, de colombianos, eso no se sabe todavía. Llamadas no, no, telefónicas, de llamadas telefónicas no se sabe Ay. de dónde eh, de dónde salieron. ¿De qué pues. cree que de dónde son? Bueno, a ver, no, a, no me diga a, que dependen. habrá que llamar a la inteligencia. De, eh, de Colombia para que investiguen esas amenazas y les haga caer a los que amenazaron todo el peso de la ley. Bueno, finalmente digamos ya sobre la selección colombiana. La hombre eh, estuvo practicando en, en, el, en, la, en, la cancha, en, en la cancha de Fluminense, Rafa. Y como hizo conmigo estado pensando quién va a reemplazar a Neco. Vamos a hablar sobre ese particular, que es bien interesante, Neco Cuadrado. ¿Quién podrá reemplazarlo de acuerdo a las prácticas que está haciendo la selección colombiana de fútbol? Bueno, en este momento para mí, el, el, el que maneja más hilos en la selección Colombia es, es Cardona. Para mí debe ser mm -hmm. Edwin Cardona. Pero por la función. Don Juan Diego Arroyave, buenas noches. ¿Y cómo vio la película usted? ¿En blanco y negro o a color? La de Pitana. <risa> Ay, Rafa, bueno, buenas noches para todos los televidentes, un saludo especial, un abrazo cordial para toda la gente del fútbol. Y, ay, hombre, esa selección Colombia se ha vuelto también ya un drama, un drama no solamente en los futbolísticos, sino también con toda esta situación que se presenta con los árbitros. Yo estoy por pensar que los árbitros van a encargar de acabar con el fútbol, al paso que va esto. Eso le pusieron el bar y es peor, es todavía más escandaloso el tema de los, de los arbitrajes y los errores que se cometen, no solamente en la parte del árbitro central, sino en el estudio allá del, del, de, donde están los árbitros del bar. Toma unas decisiones que no sé bajo qué argumentos o bajo qué reglamento están rigiendo, pero después de lo que pasó con Colombia esta semana, que a uno muy preocupado por lo que puede venirse para el tema de tanta competencia para la selección Colombia, para los equipos eh, eh, a nivel internacional, a nivel local, si, si será necesario entonces ese bar sí será necesario tener ese, eh, eh, eh, o sea, esa ayuda para los árbitros, sabiendo que se está convirtiendo en algo que eh, en vez de convertirse en ayuda, se está volviendo en algo que le está poniendo más, más escándalo a la cosa. Yo creo que esto va a tener que revaluarse a nivel internacional. La Internacional Boa seguramente estará pensando en algo o lo dejará así, porque sabemos que a nivel mm, futbolístico se manejan... ...o a nivel arbitral se manejan muchas cosas... ...por debajo, tantas cosas que preocupan... ...y esto pues no, la gente no lo conoce mucho... ...pero uno por ahí escucha, escucha, escucha... ...cuando el río suena es porque algo hay, algo hay... ...no sé, toca esperar con Colombia... ...lo que suceda en este transcurso de la Copa América... ...porque es que hay selecciones que han sorprendido, mire... ...Perú, Perú nadie esperaba nada y mire, Perú se metió... ...está ahí está ahí ya, ya prácticamente con una, una opción muy grande... ...de continuar con vida en esta copa américa y colombia será que tampoco tendrá su chancecito será que a colombia le dará o no le dará con de pronto los revulsivos que a aplicar el técnico reinaldo rueda para hacer de este un equipo nuevamente que protagonice con las ausencias que ha tenido en selección por decisión propia y que nos parece pues han acertado al respecto esperemos qué pasa con la selección colombia y qué pasa con este tema arbitral a nivel mundial que es preocupante bueno, muy bien, don Juan Diego Arroyave. Eh, es que la, el bar, la idea del bar es buena, a mí me gusta. Lo que pasa es que la pervirtieron, porque es una, eh, es una tecnología que debe servirle al fútbol, ayudarle al fútbol. Por ejemplo, aquí en Colombia pusieron un poco de exárbitros que fueron malos, bueno, malos no, perversos dirigiendo fútbol, y ahora es que dirigen el bar, y son tan malos que tuvieron que colocarles veedores Veedores a, al bar. Entonces, el bar nace muerto. Es muy buena la idea concebida del bar, porque es una tecnología, es una herramienta que necesita el fútbol. Pero lamentablemente la pervirtió Don Don Elkin Labo, buenas noches, bienvenido al debate. ¿Y usted qué piensa de todo este desbarajuste, señor? Pues, don Rafa Gol, el saludo muy cordial para usted, para mis compañeros rompecostillas, para todos ustedes mis saludos internautas y televidentes. Lo primero que estoy plenamente de acuerdo con la frase de Lionel Messi que la utilizó iniciando la Copa América diciendo esta Copa América está constituida para ganar Brasil y saben que Brasil no necesita ayuda de ninguna clase porque así le haya empatado a la selección ecuatoriana o Ecuador le haya empatado a Brasil me parece que Brasil está un escalón o muchos escalones arriba y sobre este tema en especial de Pitana Siendo neófito en el tema, porque yo me he preparado para hacer, eh, comentar, hacer periodismo, en este caso deportivo, pero también hay que leer la reglamentación, me queda una conclusión, y es que en el fútbol el reglamento no puede prestarse para interpretaciones, me parece que esa parte, esa normatividad está mal redactada, es más, si hablamos según los expertos en el tema que avalan al señor Pitana diciendo que no, juga, no fue una jugada, una acción, comprometedora, fue tan comprometedora que al final fue gol de la selección brasileña de fútbol, ese es el mejor argumento sobre esta situación, pero mire yo no me quiero deslindar del tema futbolístico, porque durante toda la semana pitana, pitana pitana, estamos como cuando Colombia empató ante o perdió ante Brasil en el mundial del 2014 que nos quedamos no sé cuánto tiempo diciendo fue gol de Yepes aquí no nos vamos a quedar diciendo otros 10 años fue jugada equivocada de pitana Aquí hay que eh, salir de esta debacle que tuvo Colombia ante Brasil y progresar futbolísticamente, porque para nada me gustó la primera fase de Colombia. Es más, ha sido un grupo liviano, Ecuador, Venezuela, Perú, son equipos livianos para enfrentar a Colombia. Y solamente le ganamos a Ecuador con una sola opción de gol. Ante Venezuela hicimos de todo, pero se empató. Y ante el equipo peruano se perdió. Entonces, antes de... Claro, hay que analizar este tema y ahí está el peso de los dirigentes que no tenemos en territorio colombiano. Pero también la parte futbolística, porque se tiene con qué. Pero sí que hay que afinar tuercas y no quedarnos en el pitanazo, don Rafael. Bueno, estamos en el informe de la encanta. Copa América. al nombre de...! Préndame la moto! ¡Préndeme la moto! ¡La moto! ¡La moto! ¡Para que sea una boxer! ¡Esa potencia! ¡Me encanta la moto boxer! En este informe de Copa América. Le apagaron la moto. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. aplican condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimiento gratisboxer.com DirecTV. La Comebol Copa América ya está aquí. Víbela toda y no te pierdas los 10 partidos en exclusiva solo por DirecTV Sport. hay un DirecTV para ti. Llame ya al numeral 332 DirecTV. Y, y seguimos con Relojes Di Mario, la precisión suiza, relojes Di Mario. Bueno, eh, ¿qué dice el árbitro, es árbitro colombiano? Oiga, señor el director. doctor Armando Pérez. Pérez. pues, ¿qué dice Armando Pérez respecto, fue legal o fue ilegal? Doctor Armando Pérez, aquí está el informe con Don Elkin, La voz. Es una autoridad en términos de arbitraje. Árbitro mundialista, don Armando Pérez, qué placer saludarlo. ¿Qué piensa usted de esa jugada con Néstor Pitana, Colombia, Brasil? En sí, ¿qué pasó en esa jugada? ¿Acertó el árbitro o considera que se equivocó? Bueno, aunque normalmente han tratado de normatizar la, las leyes de juego, aquí dejaron algo libre a la interpretación. Y yo creo que había dos formas de solucionarla. Una forma donde pues, favorecía al equipo brasilero y otra forma... Donde simplemente se respetaba la ley y no perjudicaba a nadie. Era haber eh, inmediatamente suspendido el, el partido y darle un balón a tierra. Porque eh, cada que la pelota toca al árbitro que está al interior del terreno de juego y estando el balón en juego, eh, el árbitro debe permitir seguir la jugada. Siempre y cuando, o salvo que la pelota entre directamente a gol, o que cambie de equipo en posesión de la pelota, o que se produzca un ataque comprometedor y eso lo dejó a, a criterio del árbitro el árbitro consideró que no era un ataque prometedor y dejó continuar la jugada, pero yo me hago una pregunta ¿cómo no era un ataque comprometedor si después de un pase la pelota entró justamente a gol? así que yo pienso que tomó la solución equivocada a lo que allí ocurrió. Ahí está, tiene toda la autoridad para hablar. Vuelve el baby fútbol. Usted que hace parte del baby fútbol desde hace muchos años y la actual cabeza, qué buena noticia. Bueno, eh, sí, afortunadamente este próximo miércoles tenemos el sorteo del baby fútbol Colanta y, y luego el 10 de julio ya iniciamos el zonal en, en la ciudad de Medellín con 120 equipos participando. Eh, nuestros patrocinadores que son el eh, Colanta, Inder, Medellín e Indeportes Antioquia, han sido nuestros pilares, nos han dado vía libre ya para que continuemos y, o reiniciemos digamos lo mejor, y eso para nosotros es una gran noticia ¡Qué buena noticia! Colanta sabe más, sabe a campo esos yogures de Colanta, ese yogur búfala no no, no, no, no, señor, que Dios lo bendiga muchas gracias. Igualmente Colanta sabe a campo, es excelente <risa> Señoras y señores, aquí se entera mejor Bueno, muchas gracias al doctor Armando Pérez, que fue árbitro del Mundial de Italia, dirigió en el Mundial de Italia, no es cualquiera, y es una autoridad. Y él dice que sí, definitivamente. Pitana nos metió ese pase gol. Don Luciano, ¿y usted no, qué? No, no, es que a mí me encanta ¿Qué? mucho que estemos hablando de arbitraje, porque cuando yo protesto constantemente las actitudes de los Inestrosa, de los Murillo... De los yo no sé qué Estos árbitros colombianos De los Ararat, yo soy un llorón Yo soy un llorón Ah, nos estamos dando cuenta que los árbitros Se acomodan Que los árbitros son realmente Unos personajes Que no le hacen bien al fútbol Y que se creen más que los jugadores Ah, se están dando cuenta, qué bueno hombre qué bueno, Ven. porque cuando le roba un gol legítimo A Harlan Barrera, partido América Nacional, yo era un llorón Yo era un llorón que me encantaba llorar Encontré a los árbitros. ¡Qué bueno ahora que nos estemos ocupando de los arbitrajes! No, Ojalá no nos quedemos en el nivel continental. El nivel local está podrido, está paupérrimo, está lleno de horrorosos arbitrajes. Ojalá nos quedemos solamente con Pitán y compañía. Bueno, eh, para usted, ¿quién debe ser el reemplazo de Cuadrado? Edwin Cardona, por derecho natural. Bueno, no para mí... A ver, usted, señor sí. Osorio, ¿qué para, opina? Para, de? para mí el reemplazante del señor Ay, Cuadrado debe ser un hombre que desborde, un hombre que vaya por banda. Me voy con Jimmy Chará para esa posición, para reemplazar con lujo de detalles a Juan Guillermo Cuadrado. Don, le preguntamos al cirujano del comentario, esa es la pregunta que estamos haciendo en estos momentos, ¿quién debe reemplazar a Cuadrado? Para mí, lateral derecho Esteban Medina y... Eh, eh, Daniel Muñoz debe reemplazar a Neco Cuadrado lo, lo ha hecho muy bien ofensivamente Daniel Muñoz ¿Y usted señor Juan Diego? Yo estoy de acuerdo también con Augusto con el tema de Daniel Muñoz que creo que es una alternativa porque es un jugador completo es un jugador que no solamente marca, recupera sino que también no tiene No nos podemos ataque. poner a improvisar, hombre bueno, no, ese es el concepto. No, es. Sí. no, porque es que Daniel Muñoz no ha jugado. No, porque cree es que ni Muñoz no ha jugado. Que yo sepa, yo estoy que, diciendo, yo ha jugado de lateral con proyección al ataque. Es, y eso un, es, co es un concepto. Eso no le, si no le gusta, no, está, A Reinaldo Rueda le, le, le va a hacer caso, entonces, a todos estamos olvidando. Si no le gusta, llame a Reinaldo si Rueda. Y el nivel que mostró Chara, bajísimo el pedacito partido. Tiene razón, es más, señores, aquí hablamos de un jugador polifuncional, o es que no lo vieron en Atlético Nacional, o es que cuántos partidos no comentó don Gustavo Osorio Daniel Muñoz en Atlético Nacional allá Pero de mitad de cancha de hacia adelante y tiene algo muy interesante que es un hombre gol, un hombre no solamente llega bien sino llega gol y el hecho de poner a Cardona como dice don Luciano ubicarlo en la posición de Neco va a descuadrar el equipo colombiano es que las funciones son diferentes y estamos hablando de la función que debe cumplir un jugador que reemplace a Cardona y ese debe ser Daniel Muñoz Aneco, ¿no? Daniel Muñoz Aneco cuadrado mejor, Cardona volante ofensivo el otro por un costado es que se Cardona llama Daniel Mocho. Muñoz señor que no puede cumplir una función así de muchos Cardona que no puede cumplir ahora una, él tiene una, otra una función ahora, en un campo de fútbol lo vas a descubrir pero bueno, ahora, bueno. bueno entonces a quién aquí? pones por lo, lo que pasa ahora lo que pasa es que Reinaldo Rueda para ese partido para ese partido debe colocar a los dos debe colocar a Edwin y claro, debe colocar a Daniel claro. por la derecha y listo no hay problema hasta aquí el informe de la Copa América hacemos la pausa y ya regresamos con ustedes permiso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 familia y amigos. Podremos dar un paso hacia adelante para abrazar a los nuestros. Podremos dar un paso hacia la primavera. Medellín me cuida. Crédito Pensionados Cotrafa. Bajas tasas de interés. Línea única 454-9595. Vigilado Superfinanciera de Colombia, adscrita a Fogaco. Los rodillos de Goya Premium garantizan los mejores terminados por su calidad. No salpican, economiza pintura, rinde mucho más y las superficies quedan perfectas. Es hora de viajar, es hora de encontrar un servicio confiable que te pueda llevar donde tú quieras llegar. A mi vaso lleno, lleno de leche volanta los campos y sábanas de fincas colombianas no me den leche extranjera para mí no es la primera por eso yo siempre quiero lo de mi tierra lechera ay que orgulloso me siento de tomar leche colanta colanta sigue viendo el super debate por tele antioquia Estamos presentando el superdebate debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. No olvide este debate de lunes a viernes. Mañana lunes, tres horas de pura candela. Tres horas debate en La Voz del Río Grande, en 9.10 AM y en 88.1 en el FM. Estamos por AM y FM, 88.1, canal Estéreo. Y también a través de Facebook Live, de YouTube y de nuestra emisora online, www.rafagol.com. Bueno, hablemos de nacional. Llegó Felipe Aguilar, llegó ya Jason Guzmán, Al fin ese, ese, ese pulso que había entre Junior y Nacional, lo ganó Nacional, se quedó Jason en Atlético Nacional y parece que Dorlan Paón también. ¿Le gusta o no le gustan esas contrataciones, señor Luciano, para su equipo? Aguilar es refuerzo, Guzmán es un muchacho que va a hacer carrera con la divisa verde de la montaña. Eh, están pensando en un muchacho de la vez, un tal Blanco, que viene del equipo Unión Magdalena, pero yo no entiendo, yo no entiendo. Jerry Blanco. Traen al tal Blanco y tienen un, un, un prospecto de fútbol, pero ya dijeron los técnicos de este programa, que estaba muy biche para que jugara en Nacional, y yo veo jugando jug futbolistas en Europa de, de, de 14 y 15 años jugando en los principales equipos. Pero, pero Tomás Ángel no tiene derecho a jugar en Atlético Nacional porque está muy bicho. Eso dijo uno de los avesados muy técnicos bichista. nuestros. Ah, pero solo tiene que la Entonces resulta que Nacional, pues. Ay, ah, lo otro es que ya dijeron también en Bacata, ya dijeron en Bacata que si Nacional contrata es porque le va a pagar los, ca... los camionados de dólares que le debe al conjunto de, de, de Cortuluá. Que le va a pagar al señor Martán los camionados de dólares que le debe que los va a pagar, ya dijeron en Bacatá, ¿no? Hombre, Nacional tiene tantos dueños, Nacional tiene tantos dueños, pero son dueños que buscan es cómo tumban al equipo. Ya dijo el señor Osorio que era imposible que llegara Orlán Pavón a Nacional, porque América lo quiere. ¿Qué tal que alguien pusiera un peso en Atlético Nacional distinto a la organización Ardila Lule? ¿Qué tal esa, hombre? Todo el mundo opina de Nacional, pero es para darle, para darle la yugular en Bacatá dijeron, si están contratando es porque van a pagar. Ya eso es un hecho que van a pagar. Y hasta esta hora que yo sepa, nadie en nacional ha dicho que conoce el fallo de los yeah. tribunales del exterior. Y, y, y que venga Pavón. Orlán Pavón Orlán es un refuerzo. Felipe Aguilar es un refuerzo. Los otros son chicos que vienen a hacer carrera en el cuadro verde de la montaña. Yo, yo ni siquiera he hablado, pero adivina el pensamiento, porque... Lo que pasa es que a Tocabos, no estoy asegurando nada, pero simplemente a Tocabes, a, a Tocabos. América acaba de vender a Duan Vergara a Monterrey. ¿En Monterrey quién juega? Dorlan Pavón, Dorlan Pavón. Y Juan Carlos dijo, claro, a mí me interesa también Dorlan Pavón. Si vamos a vender a Duán Vergara, pues hablen con Monterrey a ver qué dice sobre Dorlan Pavón. Y eh, leí hoy que don Tulio Gómez le dijo a unos amigos... Que entre los planes tenía un jugador casi listo, un colombiano, y que era internacional. ¿Quién podrá ser? O no a tocados, puede ser no. Dorlan Pavón. Bueno, sí, sí, siquiera si si si atascado bueno. y no pones un peso para que juegue Dorlan Pavón eh, con la camiseta de Nacional. Mucha, mucha... Siquiera atascado, por lo menos. Bueno, Pero, los... algunos, algunos colegas dicen que muy jovencito Guzmán para, para llegar a Nacional. Me parece que no. El jugador lleva para 20, 24 años, ha jugado, ah, 103, ansiano, pues. y ha jugado 132 partidos. Me parece que sí, ya oiga, llega, oiga, madurito, urla, llega, llega, llega, llega madurito al equipo. <risas> ha marcado 28 goles, tipo que firmó por tres años eh, y adquirió el 50% de su paz y transferencia atlético nacional, me parece que lo de Guzmán da para disputar la titularidad, yo creo que más con Harlan Barrera que con el mismo eh, rifle Andrade, ¿no? Y bueno, lo de Memín, pavón, el hombre quiere venir a Medellín, vamos a ver si se le adelanta o no, si le atraviesa el América de Cali u otros equipos de México que también lo, lo atraen y lo están llamando, vamos a ver qué va a pasar con Memín en ese sentido, pero el hombre quiere venir a, a, a vivir a Medellín. Juan Diego una de las cosas que me parece que Nacional está pensando es de reforzarse con jugadores que ya vistieron la camiseta, que fueron formados y que llegaron a Nacional y le entregaron pues, su juventud y que ahora, después de haber adquirido una experiencia, de haber salido del país, de haber estado en, en, en, otros, en otras ligas, pues hombre, la llegada de estos jugadores puede ser eh, aporta en ese sentido. Creo que es acertado por Nacional. Me parece que la llegada de Felipe Aguilar tiene fundamento, se necesita un hombre de esa categoría para fortalecer y tener un sistema defensivo más sólido, porque ha sido un problema grande esta situación, y más con la salida de Gerson Mosquera ya para el fútbol de Europa, con mayor razón. ¿De quién? De quién? La, llegada de, la llegada de... ¿Quién salió para de, Europa? Gerson, salió? Gerson, Gerson, Gerson Mosquera. a ese un negrito que estaba inflado por la crónica deportiva que no tenía fundamentos técnicos, que era un penalti fijo por partido. ¿Está hablando de ese mismo negrito? Exactamente, ya. Mosquera, ah, juvenil, ya, que se ya, fue para mira, el Gente de hombre. Bélgica. Mire, bueno, uno no hay que a la AFA para darse cuenta quién es bueno y quién es malo, ¿no? Pero el negrito estaba inflado, era un tipo que no tenía dotación técnica, era un jugador para, casi para que jugara cuatro años más a ver si de pronto alguien se interpone. Oíste, Oítes, ¿y por qué no, te... oites, por qué no terminó de titular en Nacional? Y ah, me pregunto, no, ¿Por qué los últimos él, cinco partidos no la ¿Y, qué? ¿Y, cómo, ¿y por... cómo no fue? compró? No cómo, cómo no fue? Sin de... el no, titular? No, pero titular? ¿Por qué lo sacaron sí. de la titularidad? Porque la porque lo sacaron de la titularidad? no, no, el que lo descalificaste? no, no, no. no, no, no, Preguntale a Guimarães por qué lo sacó y, y mira las estadísticas cómo le fue cuando dejó la titular ahí nacional, Gerson Mosquera. Bueno. ¿Y por qué se fue para Europa entonces? Lo como si le hubiera contratado sí, el Real no. Madrid. Sí, fue llegó, un equipito allá llegó, en, eh, en Inglaterra, ¿no? el Wolves ¿no? Bueno. El que llaman Wolves. Yo no sé si es un equipito, pero es ese que pagaron mucho que representó plata nacional. <ríe> mucho billete. Y yo creo que nadie compra un paquete chileno. Para venir a, a darle plata a los rivales. Yo no creo. Ah, pero si dan cuenta, el... eh, no fue titular, lo compró un equipito. Ah, qué bien, hombre, qué bien. Oiga, qué bien. Esto. O sea, el... que el tipo estaba inflado. No, otro equipo de Inglaterra compró. A un jugador ¿Segura? que jamás compraría yo: a Jorge Segura. No, pero Entonces, no, ¿cómo va a comparar a Segura con sí, este buscador? Es, lo compraron no, no, en Inglaterra. la palabra, por cierto, se la dejó Walford, Señor y y lo peor. compró en Inglaterra. Hace bueno, o sea, como sin Le lesó le la palabra a Voz y cierro el right. tema de, sí, de No, pero se deja quitar la palabra de usted y usted ya la quiere devolver. Más de 5 millones de dólares recibe Atlético Nacional por este jugador. Oído que, ojo, ojo. Roja, hombre, en la historia, roja, señoras échelo. y señores, es de los cinco jugadores ah, en Atlético sí, Nacional que, que también, mayor recibió el equipo ya, ya, ya. Este verde de Antioquia, marado, así su, que no es tan malo. Segundo punto, estoy de acuerdo con el señor Emilio Gutiérrez, me parece que viene haciendo las cosas bien, desde tener al doctor Maturana con una persona con sentido de pertenencia, estoy de acuerdo con don Juan Diego, antes de que se dejó quitar la palabra, estar trayendo jugadores con... Sentido de pertenencia por la institución y de capacidad. Lo que sí no estoy de acuerdo con mucho respeto es la salida de Nicolás Hernández. Porque aquí hablamos de jugadores que le puedan servir un buen servicio. Valga la redundancia, Atlético Nacional y este muchacho eh, la idea es que salga de la institución. Eso sí, ah, no es estoy de acuerdo. Señores, cuando algunos hablan de Guzmán que es un imberbe. Guzmán tiene 24 años en más. Me parece que podría llegar a Atlético Nacional, don Rafa Gol porque el rifle Andrade tiene una opción muy interesante del fútbol del exterior y hasta Atlético Nacional podría ganar plata. Y finalmente, lo de Orlan Pavón Y el viernes, don Gustavo no aceptó la invitación de un hincha que dijo, lo invito a almorzar, o usted paga o yo pago, para mí queda en Nacional. Dijo, no, él va para la América, y entonces el almuerzo quedó, don Gustavo. Nos invita a nosotros. Claro. En aras de la justicia, no, de la equidad, claro. le doy 15 segundos para que remate Juan Diego. Gracias, señor director. Bueno. Porque no hay que hacer tanto alarde, pues. Eh, una de las, cosas, no, hermano, una de las cosas que me parece a mí, una de las cosas que me parece a mí que son coherentes en Nacional, la llegada también de este Orlán Pavón, que es un jugador que hizo ¿Tiempo? una gran campaña en, en México. Y que se, se pensó también en Alexander Mejía. Ahora Alexander Mejía ha desviado su, su eh, llegada al equipo Atlético junior. Eso de Nacional se le ha caído. O sea, pensar en este tipo de jugadores creo que es lo más coherente. Y por Nacional es una, una opción para recuperar eh, lo que se ha perdido tanto en el equipo Verdolaga en campañas anteriores. Bueno, eh, le, voy a mostrar esta, le voy a mostrar esta tarjeta amarilla para el señor. ¿Y por qué? Para el señor Augusto Veloso, está y para usted, porque usted le estaba haciendo señas para carbonear <risa> sí, a Gustavo Osorio sí, sí, para sí, que le diera manivela y contar, no me yo, parece... irrespetuoso Y usted le está, él es usted está irrespetuoso. Dejando. Usted se, se están aguantando para, para dañarle Bonco, Para boicotear y comentario. No, a para Voy a dos. que yo digo. y ya regreso, permiso. Pero sacale de es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 Ha sido Descanso, teléfono 205 9127 Medical Cars, el médico de los carros. Somos especialistas en Fiat. Teléfono 509-6329. Smarter Idea Software, un producto de comercializadora Jorge Londoño, 448-3662. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. te Montes en tu moto boxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplican condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com. Bueno, y hablemos a ver de Independiente Medellín, don Gustavo Osorio. ¿Qué tiene el Medellín ya para el cierre? Pues Medellín tiene cuatro jugadores confirmados y el quinto podría ser a Reggie. Cuatro jugadores que son. Juan Sebastián Peñalosa, que ya está en la ciudad de Medellín, y era un pedido del señor Bolillo Gómez, creo que desde que llegó, desde, que, desde el semestre pasado, o desde el semestre, sí, desde el primer minuto que llegó a Independiente de Medellín el señor Bolillo Gómez, pidió a Juan Sebastián Peñalosa, no pudo venir a comienzos del año, ya es un hecho. Está Sebastián Hernández, está Miguel Camargo, jugador panameño, que creo que todavía no ha llegado porque ha estado más con la selección, y el otro es Roger eh, Diver-Cambindo. Entre otras cosas, Diver-Cambindo está jugando de titular al lado de Bulletich. Ojo a eso, podrían jugar los dos, porque ese cuento de que no... Uno juega por banda, que han jugado centros delanteros. Eh, Juan Fernando Caicedo jugó con Cano y no, y no había ningún problema. Bueno, y lo otro es lo de Arregui. Noticia que nació acá a comienzos de la semana, en este programa, en radio, del de, eh, señor Adrián Arregui rescindió el contrato con Independiente y quiere volver a Independiente Medellín tiene un problema de meniscos pero según nos dijo nuestro corresponsal esta semana, el que cubre Independiente en el programa de Rafa Gol de Radio dijo que no se iba a operar así que si no se va a operar es porque con terapia puede que se cure entonces veremos a ver si llega Adriana Regui porque parece que él quiere volver y eh, los derechos eh, de, eh, económicos son de Independiente Medellín no lo Luciano. No, no sé nada del Medellín. Está contratando, se está moviendo la bolsa. No me meto en esas contrataciones. Porque si a mí me preguntaran, ¿usted qué opina? ¿Cuánto va a poner? No, no, no sabe nada del Medellín y menos hoy 27. ¿Qué va a saber del Medellín? No, no, ¿Menos no soy 27? No tengo plata. ¿Qué pasó? Ah, menos soy 27. No, es que ese es ¿Qué va a saber del Medellín? Festejan, festejan aquel 27. Ah, sí. Mientras nosotros festeamos... Dos ah, Copas Libertadores oiga. de América, Copa que nunca se le va a ah, ganar. Ese sí, es el problema. Pero, pero ¿qué se pero quedo ver, a ver, a ver, Con me aquel 27. Pero yo me quedo con las palabras del de señor Chicho Serna. Chicho Serna dijo. Podemos tener muchas copas, Chicho pero ellos nos ganaron una sí. final. Chicho Serna... Ah, te felicito, Chicho, porque vos sos un hombre Ch coherente. Chicho no puede decir misa. Falta ver que se la creamos. Pues bueno, Festejen aquel 27 alegar, porque la Libertadores a a nunca bueno, la festejarán. Se, me, festejará se, me, se me acaba el, el Festejen el, el, el, el 27. 27 ¡Ay, aquel 27! Porque Libertadores ¿no, nunca la van a levantar en su historia. Nunca ¿Y porque qué amarilla Está ahí, ¿Ah? ¿no? no, el empresario el empresario levanta la libertad ya dejé hablar hombre ay le ay hablar luciano hablar hombre el empresario del Juan Sebastián Peñoloso, el, el, el, el, empresario de Sebastián Peñoló, el nuevo jugador del Medellín el fenómeno Dijo se me que ha quedado a un acuerdo el equipo no, no español y el tiempo. equipo Medellín, pero falta el arreglo entre jugador y Medellín, Medellín y el jugador, el mundo, vamos a ver. A ver eh, bueno, Mario. Rafa, yo creo que Medellín que se pensó tanto, que jugadores que salían, que debía hacerse una, re, una ingeniería, una reingeniería total y absoluta, que Mierno servía, que, que era muy pechifrío Reina, uno lo ve, que Jean Pineda pues, era un rendimiento muy pobre, que eh, Harris igual, ahí, dos, ahí están todos. Ahí están todos y están llegando refuerzos. ¿Será que ese es el equipo que quiere bolillo? Pues claro, si él está ahí, los está contratando, ¿cómo vamos a dudar? Y él es el responsable, de lo que viene para Independiente Medellín, de los jugadores que llegan, el que me gusta más futbolísticamente es Cambindo, porque me parece que es un hombre que puede ser alternativa en materia de gol. Eso sí, sigo pensando que al Medellín le necesita laterales, adolece de buenos laterales, por lo menos lo que se vio en este semestre. Y vea cómo es la vida, tanto que se han quejado los directivos de Independiente de Medellín, ahí van, songo, sorongo, con cuatro o cinco refuerzos que otros equipos, por lo menos fuera de los de Antioquia, no tienen en este momento. Bueno, y ahora sí, seguro llegamos, que son ya ahora sí llegamos al, al final y tenemos la pregunta de Unidos por Antioquia. Y es el, el récord que igualó David Ospina, el arquero de la selección con el pibe de Alderrama. La respuesta la tiene Juan Carlos Fernández, el director comercial del Grupo UMA. Y le preguntamos, doctor Juan Carlos, buenas noches, bienvenido, ¿cuál es la respuesta? Hola, Rafa Gol, soy Juan Carlos Fernández, soy el director comercial y de mercadeo del Grupo UMA. La respuesta es, David Espina igualó al pibe el número de partidos jugados con la Selección Colombia, que son 111 partidos. ¿Sabe de fútbol? Esta sección se llama Todos Unidos por Antioquia. Estamos en un escenario espectacular. Yo ya tengo mi moto. Hablemos de este espacio tan bonito. ¿Dónde queda y qué pasa? Pues hoy estamos haciendo la inauguración de nuestra tienda. Pues más que inauguración, realmente estamos haciendo el aniversario porque esta tienda está cumpliendo un año. Nosotros con la operación de motos llevamos seis meses. Pero esta tienda tiene un año porque la operación del grupo UMA inició con la población de vehículos de tres ruedas, los famosos Toritos. Qué bien, ¿y qué podemos encontrar en cuanto a motocicletas y marcas? Lo que vamos a encontrar es, primero, la marca más reconocida en Colombia en motos, ¿sí? que es Bayaz, una marca de la India, que es una moto de alta calidad, de alto desempeño, alta tecnología, y con un precio que, está, que es democratizado, que, que le llega a toda, a toda nuestra población. Entonces podemos encontrar motos como Boxer, que es la, la, la moto que ya más de 20 años en Colombia, que es una moto trabajo pesado, que es la moto especial para mensajería y para mototaxismo. Esta moto es de alto desempeño, es la más rendidora del país, es una moto que te da 370 kilómetros por hora certificados por la Universidad, por la universidad de Afit, sí, Y es una, una máquina que es tan fina que su mantenimiento es muy bajo, con un nivel de repuestos muy económicos, lo que hace que para el que está trabajando en esta moto, sea una máquina que te va a ayudar a hacer tu negocio mucho más rentable. ¡Qué maravilla! Oiga, ¿sabe que a la figura del partido Colombia-Brasil al árbitro, si le, si le hubiese ido bien le íbamos a entregar una moto pitana, pero se la perdió? Oye, se la perdió, ¿Cierto? pero Y ni vuelve a concursar acá. Oiga, me va a montar en una de ellas, ¿ya va a comprar la mía? Claro que sí, aquí lo esperamos en nuestro simulador de Pulsar 200? Ojo, pues me voy a montar uno con esta pinta, ¿cierto? Total, es que es la mejor moto para levantar pato. <risa> bueno, la voz. Eh, Luciano, me regala un, un número del 1 al 201. Se llama tener pues. sentido del humor. Usted me da un número si del 200. usted no dos... es capaz 100, de picar una 100, moto 100. de esas. Bueno, el número 100, espera un momento. Digo, el número Se llama 100, ser charro y chistoso. El número 100 le corresponde al señor Héctor Gómez. Él tiene, él no tiene, compró dos pulsar oh. Y dice que la, la respuesta son 111 partidos, así que gana el bono de UMA. Eh, por favor, Gustavo, otro número. El número 27, para que sigan no. llorando. El número 27. Dos Copas Libertadores, <ríe> nunca levantarán una. Be Beatriz... ¿Le necesitan unita, okay. Ya, ya. Beatriz Vélez, del barrio Laureles. Tres personas ven en el programa, dos hombres y una mujer. Le entregamos el reloj. Di Mario, por favor, otro número. El 71, don Rafa. El 71, encantó, número ¿no? 71 corresponde a Claudia Gómez, del barrio Ay, Santa no. Mónica. Tres 27. personas ven en el programa... ¿Qué? Un hombre, dos mujeres. Sí. Eh, por favor, otro... otro y copia la 134. ¿Cómo? ¿Cómo? Nunca. Ah, 134. Luciano, por favor, hombre, no. Oh, respete, Luciano. A ver, dale, dale. 134. El número 134 corresponde a la señora... Luz Miriam. Luz Miriam Escobar. Ella vive en el barrio La Flor Florista de Medellín. Cuatro personas ven el programa. Dos hombres, dos mujeres. Y, por favor, un número, señor Lavo. El 10, número 10. El número 10 corresponde para Alejandro Daniel Torres. Vive en, en el municipio de Itagüí. La respuesta es correcta, 112 partidos. Allá ven el programa, cuatro personas, cuatro personas, dos hombres, dos mujeres. Y ahora sí me voy con los vitrinazos porque se me acabó el tiempo. Tengo vitrinazos para el concejal de Bello, Rafa Cárdenas. Para doña Amanda, su señora madre, que no se pierde el programa. Para la gente del Grupo UMA, para el doctor Rafael Gaviria, para Esteban Zuluaga, para Juan Carlos Fernández, la gente del Grupo UMA. Para la notaria 27 de Medellín, doctora Olga Suárez Mira. Tampoco, mi doctora, vas a levantar una Libertadores. Y para Juan Pablo Valencia, en el barrio Boston. Bueno, hoy, hoy comenzó en Teleantioquia la serie de seis capítulos... Aquel 26 Arenas de Arenas por Teleantioquia y de, en homenaje al maestro Arenas Betancur y estoy felicitando a mi esposa Claudia Duarte que actúa en Arenas Vamos. serie de Teleantioquia. Vamos. Muy bien. Saludos a Juan Carlos Morales, a Felipe Álvarez, a Juan Freddy Orozco, Miro Jiménez, a Carlos Andrés Franco y al alcalde de Medellín el doctor Daniel Quintero. Para don Salomón Quinto y su esposa Doña Areliza en la Casa Cruz de Santa Lucía ya estaremos comiendo un Sancocho y Gallín esta semana para el profesor Néstor Pisa para eh, el profesor Marco Velázquez y para el profesor Orlando Restrepo para los empleados del INEM de Copacabana y para Fulvio, Vladimir y Mario en Pan Fe. Estarás allá en el Sancocho, ¿no? Vitrinazo para Víctor Zapata, todos los amigos de Plaza Mayor con la reactivación económica se lo prometió una señora muy bonita, hincha de Atlético Nacional, hasta con ¿Cómo? el nombre, se llama Doña Dora, en el Oriente Antioqueño, en La Ceja, hincha de Nacional, es la mamá de uno de los integrantes de Rafa Gol en La Ceja, adivinen quién increíble, ¿eh? la mamá de Gustavo y el Gustavo y no, la mamá no, de Nacional ah, no. bueno, muy la bien. democracia no Tenemos fotografías de la gente que ha ganado es una premios. señora feliz, ganadora estamos, estamos en los premios todas estas personas han ganado, pásenme foto ahí Qué los bien. que han reclamado los premios de DirecTV ah, de los relojes de premios. aquí entramos los premios de, eh, tenemos fotografías, de toda la gente que ha participado que ha ganado premios, vea el reloj eh, que hemos entregado a todos los ganadores felicitaciones y lo mismo, tengo vitrinazo para la señora del alcalde, la doctora... Um, Diana, Diana Osorio. Diana Osorio, Osorio, ¿cierto? Sí. A Diana Osorio, porque hicieron la feria Hecho en Medellín, fue un éxito, realmente que benefició a mucha gente. Estuve ayer, estuve hoy en esa feria y ya en la inauguración, espectacular. Felicitaciones a la señora esposa del alcalde, a la doctora... Diana. Diana. Diana Osorio. ¡Feliz noche para todos! Un beso para la bebé eh, a, a Ariana y recuerden las palabras del salmista, porque usted no sabe si mañana se despierta vivo o se le cae la casa. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios le bendiga, permiso.